Me la rete, te mojas, That glory Days of fire It so that I'll just take a chair just to the in the sun ここは異世界ビーザワールド神聖なる競技ビーザマンが行われている世界であるというわけでわしの名前はビーザ魔人このビーザワールドを司る神様であるどうぞよろしく 私を始めた試合、 ちゃん の 去るべきオッケー。うお。6年 A <laughs> が<笑> Y el gato gana de nuevo. Ah, sé que no está bien ser presumido, pero admitámoslo. Soy increíble. Y cuando tenga mi propio Pidaman, seré invencible. Mientras tanto, me la paso aquí en el café de mi mamá. La vida es buena. Ah, sí. ¿Cosa de nuevo? ¡Ah! ¡Ha vuelto! Sigo viéndola, pero no está realmente ahí No sé lo que es, pero siento que me está llamando ¿Qué podrá hacer? Oh. ¿A dónde fuiste? ¡Hola! Está tratando de alcanzarlo Sabía que esto pasaría, pero no está listo aún ¿Llamado? Ese soy yo Olvidé pedirte un ingrediente. Necesito que vuelvas a la ciudad a comprarme azúcar. ¡Claro! Y puedo seguir corriendo. ¡Ja! Superé mi mejor tiempo y conseguí el azúcar a mitad de precio. ¿Qué es eso? Ah, Listos ah, para sí, entrar a la batalla. ¡Vida Man! Interrumpimos este programa para traerles el dinero de entrenamiento! entrenamiento. A cargo de esto, el Vidaman existe desde tiempos remotos. Estos dos están jugando una batalla de golpe directo. En este juego no puedes dejar de moverte. No dejes que te atrapen. Si conectas un golpe directo, destrucción total. ¡Ah! ¡Sí! Pero no pierdan el espíritu deportivo. ¡Miau! En el Vidamundo... Creen que es un juego, pero el mundo podría depender de él. Observemos. Fuego! Ah, había oído hablar del Vidaman, pero nunca lo he. ¡Vaya! ¡Es fabuloso! Si no tuvieran Vidaman, desafiaría a estos chicos. Apuesto a que estarán jugando por horas. Terminó el juego, ahora. Ok. No dejamos que ningún aficionado inexperto se meta en nuestro territorio. ¿eh? Pero vivimos en esta calle. ¿Siempre jugamos aquí? No, ¡No, jugarán! ¡No seas atrevido! Sí, sí, lo que dijo él. <risa> ¿Qué pasa, enanito? ¿eh? No soy enano, soy de estatura mediana y los desafío a un, a un desafío. Está bien, si eres un jugador de verdad, debes tener un gran Vidamán en esa bolsa que traes ahí, ¿verdad, chico? ¿Ah? ¡Es azúcar! ¿Compras azúcar para tu mamá? Apuesto a que ni siquiera has ganado una vida a batalla, ¿eh? ¿Estoy en lo cierto? Ni siquiera disfrutado ni... <risa> <risa> Te dijeron algo muy crudo, ¿eh? <risa> ¡Sé que va a durar! ¡Risas! ¿Quieres vida a batallar? Sí, eres bueno. Solo juego cuando el desafío es grande. ¡Adiós! Tú vas por un camino, yo voy por el otro. ¡Eso es! Ese chico estuvo grandioso. ¡Qué jugadas! Ojalá yo pudiera ser así. ¿Vas a quedarte aquí Ajá. toda la noche? ¿Ah? ¿Quién eres tú? Eso es un secreto. ¿No lo adivinas? man. Así que nunca has vida batallado, he ¿eh, llamado Y bien, ¿lo has hecho? Ja, no, si trato de hablarle a mi mamá de los Pijamán se pone como loca Creo que su trabajo es preocuparse Definitivamente, las madres son campeonas de la preocupación De hecho es mi segunda madre ¿En serio? Mi primera mamá fue una gata yo pienso como un gato. ¿Crees que eso me ayude en las vida batallas? Bueno, ahora voy a desaparecer misteriosamente. Adiós. Espera, podemos charlar y esas cosas. Tengo que irme. No te preocupes, volverás a verme. Está bien. Hasta luego. ¿Qué haces? Límpiate la nariz, por favor! Oye, los mocos son normales. ¿Ah? Creo que ese chico quiere ser mi amigo. Esperen, se fue y no pude preguntarle su nombre. Qué lástima. Bueno, como sea. Hola, May. Traje el azúcar. Oye, ¿me oíste? Oye, oye, May. Me dijiste, oye, May. ¡Ay, tu madre! ay! ¡Oh, ya mato. ¿Ah? mato! ¿Eso es para mí? Bonito. Eres la mejor mamá. ¿Qué otro chico tiene un pastel de cumpleaños como este? Solo tú. ¡Ah! Cuando vivía con los gatos no tenía cumpleaños. Ni regalos de cumpleaños. Solo uno. Una bola de pelo usada. Lo que cuentes, intención. Estoy segura de que tu mamá gata te amaba tanto como yo. ¿En serio? Es que ahora veo... Agradecí por enseñarme a ser un chico, de verdad. Sé que al principio yo te hice gastar mucho en arena para gato y lamento haber destrozado tu sofá. Debe usar el rascador. ¡Yamato! Al menos ya no juegas con pelotas de lana. Vamos, pido un deseo y sopla las velitas. Está bien. ¿Deseo? ¡Tener un vida más. ¿Qué fue eso? ¡Oh, cielos! ¿Quién eres tú? Oh. Vine a buscar a Cobalt Blade. ¡Dámelo! Oh. Disculpa, ¿qué es Cobalt Blade? No te hagas el tonto, niño. Sé que tú lo tienes. ¡Lo quiero ahora! Oh. Hace un año que te estoy buscando. Ha sido un largo viaje. <tose> y bien, ¿qué pasa? ¿El gato te comió la lengua? <tose> ¡Ese! <tose> ¡Era mi pastel! <tose> ¡Eres la criatura más baja que existe! ¡No respetas un pastel de cumpleaños! He dicho que era cerrado, y era cierto. Quería evitar esto, pero... Tú me obligas. Espero que el tuyo esté listo, chico, porque el mío siempre está ajustado y listo para lanzar. ¡Ese es un piramán! ¿Qué creías que era? Esta es tu peor pesadilla, niño. Míralo bien. ¿Dónde está el tuyo? Yo... no tengo... ¿Qué dijiste? No te oí bien. ¿No tienes un vidamán? ¿Eso dijiste? Resumes como si fueras la gran cosota y ni siquiera tienes un vidamán. Eso es patético. Rechazar un desafío. Oh, ojalá tuviera uno. Ay, ay, si lo tuviera, te desafiaría. ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh, no lo sé. Rápido que ya no puedo seguir haciéndolo. El poder finalmente lo ha encontrado. No! ¡Oh! ¡Oh, oh, no! No! ¡Ah, ah! ¡Ey, ese es Cobalt Blade! ¡Cobalt Blade! Lo veía en mis sueños y ahora es mío. Cobalt Blade. Siempre fue. fue real. Es cierto, y es tuyo. Es tu vida mancha, no, Mamá, ¿estás bien? Cobalt Blade, es tuyo. Es tu destino. Vaya, mamá. No sabía que estabas tan actualizada. Entonces todo arreglado. Yo contra ti. Batalla de golpe directo. ¿Ah? No tengo vida, bombas. Disparo de poder. ¡Ah! Destrozó mi escudo. Chispas tiene un control increíble. Realmente eres un novato, chico. ¿Qué significa eso? Lanzabas un control disparando por toda la mesa sin estrategia. Así que, por supuesto, usaste todas tus bombas y te quedaste al descubierto. Lo mío es el control. Un gran jugador tiene su propio estilo. Tú no tienes nada. Y se me termina el tiempo. Hay algo que debo hacer ahora mismo, chico. ¡Hermano! Es todo mío. ¡No puedo hacer esto! ¡Es demasiado difícil! ¡Llamado! ¡Los gatos siempre caen de pie! ¡Uf! Oh, ¡Tienes razón! ¡Tengo que pensar como un gato! ¡Como un gato salvaje! ¡Ese es mi estilo! ¡Ah! ¡Todo terminó! ¡Estás acabado! ¿Ah? ¿Cómo pude fallar? ¡Muy fácil! ¡Yo lo sentí venir! No puedo creerlo, en verdad está sintiendo el vida poder. Vaya, está pasando algo, solo me queda un disparo, pero con eso alcanzará ¡Apuntar! ¡Prepárense para lanzar! Lo siento, Cobalt Blade, no volveré a dejarte solo en una batalla Ahora sé por qué soñaba contigo, estábamos destinados a ser un equipo Oh no, está cambiando de un humano y la velocidad de un gato. Nació para ser un vida campeón. Siempre lo supe. Cobalt, Play. Estás brillando y yo sé por qué. Eres rápido como el rayo y estás hecho para el poder. Dispara. Enciende el poder de la esfera. ¿Es tan rápido? Apuntando al objetivo, sube el poder. ¡Desplegar vida bombas! Ah, está canalizando todo su vida poder hacia mí. Ah. Ah, ah, ah. Ah, vaya, es tu chico es ludo. un equipo. Te mantendré siempre cargado y listo para luchar, Cobalt Blade. <risa> y bien, hay un nuevo vida jugador en el pueblo. Por favor, Ababa, deja que uno de nosotros lo desafíe. Es un verdadero novato. Barreremos el piso con él. Le ganaremos a Yamato fácilmente. Estoy seguro. Un momento, hay alguien más ahí, un extraño. Pero he visto esos cráneos antes. <risa> Así que vencís a Grey, y eso significa que tendrás que enfrentarte conmigo. Ah, ¿sí? ¿Quién eres? ¿Y por qué todos quieren arruinar mi fiesta de cumpleaños? ¿Quién es este misterioso vida jugador con el collar de cráneos? ¿Es malo hasta los huesos o es solo que se cree una leyenda? el Nega-a 1